Pues estamos aquí después de muchísimo, muchísimo tiempo. Estoy en CSGO. Vamos a jugar un 2x2. Que bueno, hace bastante que no juego. Eh, estoy muy frío. No hay, acabo de salir de. estar estudiando bastante para pa un examen. Y. Y bueno, me he dicho, venga, me voy a dar un, un ratito, voy a jugar un ratito, a ver qué. a ver qué tal. Y pues me he metido en el CS, he conseguido nuevas cositas. He estado. Ahí invirtiendo y sacando cosas. Y la verdad es que... Bastante guay lo que me lo que me he conseguido. Me he hecho un inventario guay. Me he cambiado muchísimas cosas. Me he hecho skin hasta para cada bando. Estoy viendo que peguen con los colores. Eh, aquí es de cada uno. Eh, la mayoría son Star Trek. Los he estado buscando y me ha, me ha gustado bastante. Mira, esta es, me encanta. La M4 esta. Quería conseguirme una de estas, pero no no he encontrado. No encuentro ninguna además, son bastante caras. Y aún tengo que.. Estoy ahí invirtiendo, estoy sacando cositas, estoy haciendo lo que puedo. Y pues también me he metido en En páginas. Y me he sacado. Me he sacado cosas guay. Bueno, este cuchillo, mi anterior cuchillo, el cuchillo navaja ultravioleta que tenía. Pues lo cambié por este que tengo ahora, capa de rumbre, que está muy chulo, la verdad. Y me he conseguido estos guantes. Guantes hidra. Que para mí... No sé, son mis favoritos. Están súper chulos ahí con la, con la hidra aquí. Están muy guay. Pues eso me he hecho un inventario bastante guay. Y ya que llevo, como llevo bastante tiempo sin jugar. Y me he hecho ya el inventario más o menos. Y tal. Pues quiero ver a ver si... Si pues me puedo intentar una partida o algo llevo mucho sin jugar no, tengo rango nova 1 y en, en 2 para 2 tengo plata 3 y es de, de haber jugado muy pocas partidas así que nada voy a voy a ver voy a ver qué, qué puedo hacer y, y a ver qué tal los guantes eso sí me los he puesto solo en, un, en, en este bando en el otero porque no queda tan bien con las armas en el en el otro bando no me no me gusta como queda pero bueno vamos a meternos a jugar a ver que a ver qué podemos hacer sé que han cambiado también el mapa de vértigo que ahora es, ahora es la otra bomba no sé por qué pero bueno vale pues malpito de inferno vamos a ver qué tal vamos a ver qué podemos hacer me, me tengo que poner los pelos de tal forma que no me molesten porque claro como yo toda la cuarentena pues bueno ya cuarentena poco Creo que cada uno me he pelado ¿sabes? Eh, tengo que Okay, tengo que ir a pelar. Pues eso. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué. qué podemos hacer. Qué pode cómo podemos jugar, a ver cómo podemos. Pues me, he cambiado, me he cambiado muchas cosas también. Me he cambiado la mira y todo. Soy un poco diferente. Eh, que juego diferente. Bueno, también lo poco, lo poco que tenía de control de las armas lo he perdido. Ya no sé, no me acuerdo ni del recoil de la M4, que era más fácil. Hello. Hello. Y tampoco me acuerdo del, del recoil de la AK, por ejemplo. Pero bueno. Vámonos, oh Michael. Oye, los guantes súper chulos, eh. Me encanta. Vale. ¿Por qué tiene esa mira? ¿Por qué lleva esa mira? Dios, que mira más guapa. Se la voy a copiar, eh. Se la voy a copiar. Se a copiar, se lo voy a copiar. Copiar, como es aquí, ¿no? Copiar, mira. Don't worry, bro. Uno se ha ido. Ah, se ha tirado del barco. Vale, me he cargado al bot. Go, go, go. Inside. Va clarísimo. Te he hecho? ¿Eh? ¿Oh? Your flash is very cool. Ah, thank you bro, thank you. Que yo se habla muy, muy bajito Bueno eh, Mi amigo el de la voz bajita La ha sacado Vale, que no, okay. I'm lagging ¿Qué dice? Pero que porque ¿Qué ha dicho I'm lagging, ¿no? Ok, don't worry Flash Oye, oye, la peor idea de, de mi vida, ¿eh? La, la peor idea de mi vida, copiar esta mira, ¿eh? Malísima, vamos. ¿Se la espera? ¡No, hombre! Uf, uf, uf, me ha asustado, Abdul. Oye, me ha dado un susto, Abdul, ¿eh? ¿Qué que decirlo. ¿Here, Michael? Espérate, porque estoy en una posición un poco... Un poco apurada. Vale, están los dos allí. Qué susto me he llevado. Es que cuando sale ahí uno así de directo. Marté, hombre. muerto de vida. No venga, por favor, Jimmy. No. Se ha muerto con el mono. Me estás diciendo que se ha muerto con el mono. ¿Puedes darme un skin? Sorry, bro, Sorry. I'm poor. I'm ah ok Me tú. No puede ser Mátalo, no, mátalo, no, Mike No. Confía 20 Confía 20 No lo coge, no lo coge, no lo coge no Lo ha cogido Recargo está Me ha dado Lo estaba escuchando, te estaba apuntando Tuyo, qué buena joder Lo has visto, lo has visto Lo has visto, lo tienes en la fuente I'm lagging. I'm lagging. I'm lagging, dice otra vez. Venga, va, eh. Vamos. Ok, it's short, it's short. Don't go, don't go, don't go. Wait, wait. I'm lagging. Este con el I'm lagging me cago en mis muerte. Go, go, go. It's yours, it's yours. Está bien. Famitas. Voy a tirar una señuelo, una señuela para que parezca que voy a. Voy a flashearle. Vale. What the fuck? Dice el otro. Aunque WTF. ¿Te, te he llegado por el lado, ¿no? Buena. ¿Va a rodear en serio? Vale nice. Última rondita Última rondita Vamos Vamos mis chavales Vamos ahí mis chavales win, please. Yes bro We win Win me dice A ver amigo, yo te he dicho que guacanamos very good, very good thank you bro, thank you bye, bye venga, bye ah, pues ya estaría, que buena, qué buena voy a intentar traer más vídeos, no sé si voy a poder ahora estos días porque aún tengo que seguir... eh, que me han subido de rango madre, plata, 4 bueno, que... voy a estar ocupado, voy a tener que estar siguiendo estudiando, pero bueno, voy a intentar retocar un poquito más el canal, voy a intentar subir de vez en cuando un poquito más de vídeos. Ahora que ya estoy casi terminando y me quito algunas asignaturas, pero bueno, no, no prometo nada. De todas formas, eso, juego un poquito de CSGO, como traeré son algunas partitas de CSGO así cortitas, que no me quitan mucho tiempo, porque si me meto en un turné, bastante, bastante tiempo me puedo llevar, así que nada. Eh, no mucho más, si queréis más vídeos, ya sabéis, dale like y yo os lo traeré Aquí vais a este capítulo y adiós.